compartir con ustedes porque precisamente en el día de hoy, en horas de Suiza Europa, el presidente Luis Abinader estuvo participando en el importante Foro Económico Mundial de Davos precisamente el presidente allí resaltó nuevamente el éxito del turismo en República Dominicana y despierta el interés en este importante lo que es esta cumbre mundial, este foro mundial de Davos. Precisamente una de las estrategias aceptadas para la recuperación del turismo combinado con un esfuerzo consistente para la, el cuidado de la salud de la gente es la clave de la recuperación económica en República Dominicana y es la razón por la que los organismos internacionales que se ocupan del turismo, la salud, la economía, no esto, mire, representa como un país que ha tenido éxito, mire, enfrente lo que es la crisis provocada por esta pandemia. El presidente Luis Abinader hizo este enfoque en una exposición en la que explicó esta estrategia y sus resultados al participar en el panel para, mire, lo que es repasar lo que es y revitalizar lo que es todo el turismo en República Dominicana y desde el, lo que es, señores, esta recuperación que ha costado no solamente que en el día de hoy el presidente estuvo participando en este foro económico mundial que anualmente se realiza y que los participantes pusieron sobre la política y las acciones posibles para, mire, imaginar y revitalizar lo que es este importante sector. La exposición de Abinader con las intervenciones de otros cinco panelistas que fueron breves también terminó para lo que es la transmisión de canales internacionales e internet Señores, una serie de preguntas que estuvo recibiendo el presidente allí, unos 15 minutos de exposición, que se convirtieron lo que es el mandatario en el centro del intercambio de lo que es este importante foro internacional. Señores, qué bueno esta participación del presidente y resaltando desde allí lo que es el sector turismo y lo que ha tenido que ver para la recuperación de la economía en República Dominicana y lo más importante, el manejo de esta crisis de este COVID-19 en este importante Foro Mundial de Davos. Qué bueno esta participación del presidente en este Foro Mundial, señores Suiza, Davos, donde están las principales economías del mundo y se da a conocer lo que ha sido el trabajo de República Dominicana en la recuperación del turismo. Claro que sí.